Bueno, eh, posteriormente a este, de, a este evento, la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey le otorgó la libertad pura y simple al joven eh, sant, Santo, ¿no? Peña, Peña, Peña, Peña, Peña, Peña el joven Eladio el Peña. Peña. Eh, por haber vociferado, tú decías algo que. Bueno, en este caso entonces decías no pero son de nada. tomarse sí, es cierto. yo lo que entiendo es que hay que hay que apartar una cosa de la otra lo primero es de si camacho es eh, eh, dueño de dos mil o tres mil millones de, tres, de pesos que no 800, lo puede justificar es. y entiendo que se ha debido investigar hay que apartar eso de la acción como tal Tampoco, independientemente de que una gente eh, haya sido mencionado con, con, con actos de corrupción, que en este caso no lo es, sino la justificación de su dinero, tampoco tú puedes ir a un lugar público a vociferarle cosas a, a nadie. Yo te digo aquí, el, el estadio entero debió pararse. Ahora bien, a ahora bien, hombre. sí, ahora bien, con relación a eso, tampoco eh, el joven debió ser detenido. Porque qué autoridad fue que ordenó eh, algo? su detención. O sea, es que hay que separar lo, lo, los hechos, porque tampoco puede decir, ah, no, se le acusa, se le acusa de qué. ¿Dónde está esa acusación? Para vivir en un país, ¿verdad?, eh, eh, que decimos, eh, ¿verdad?, eh, de, democrático y, verdad. y de derecho, entonces, primero hay que respetar la norma que está establecida y entonces, para tú poder exigir tu acusación. Oye, lo que dice la sentencia 0075, es 16 del Tribunal Constitucional. Sí. Uh -huh. El Tribunal Constitucional despenalizó cualquier acto difamatorio o injurioso contra un funcionario en ejercicio de sus funciones. Dijo que penalizar cualquier expresión contra un funcionario constituye una limitación que afecta el derecho de libertad de expresión y opinión. Por su parte, la Corte Constitucional mantiene como delito la difamación si está si sí, esta conciene a la vida privada e íntima del funcionario. Eso quiere decir, cuando tú eres un funcionario público, tú estás sometido al escrutinio de la pero gente. La, pero precisamente, por Más la fuerte que Pero sea. no significa que donde quiera que tú vayas, por ejemplo, tú vas con tu familia a, eh, y mira, que no, no estoy en, en, en eh, defensa, Ay, en defensa de, de, tú, de, de este señor, que yo entiendo que debió ser investigado, pero tampoco o sea si tú estás en el estadio tú puedes estar con tu familia tampoco es que tú vas a permitir sí, pero que un grupo lo, de lo ideal sería que, que lo saquen con... que no lo dejen estar en ni ni restaurante en el estadio en ningún sitio es. a todos esos ladrones sí, a todos, a todos esos corruptos eso sería lo ideal eso sería eso sería lo ideal y los mira. maten también pero, cosa, a todo el pero, que robe pero, le, le, pero ustedes van a ser gobierno supuestamente lo que hay que hacer es eso sería lo ideal hay una cosa hay algo es que no podemos llegar a tanto hay algo la corrupción ha a todo el mundo que, que termina no. por suspender uh -huh. ciertas garantías cuando se es público y funcionario. Uh -huh. Cuando se es funcionario, se expone tu intimidad a mucho, y eso hay que entenderlo por una, una serie de, de situaciones. Sí, pero eso es eh, un de derecho, derecho, derecho fundamental. Bien, claro, la intimidad, quien, eso, eh, el mira, honor, esos son derechos fundamentales. esos eh, son derechos fundamentales. Ya, ya. Lo que pasa es que el funcionario, vuelvo y repito, es como que se le suspenden ciertas garantías, pero en cuanto a la intimidad sabemos que los límites que tiene el derecho de expresión y difusión del pensamiento son esos. Y cuando se hace una evaluación constitucional sobre cuál pesa más, vamos a irnos, yo en lo particular, concluyo con los... Con lo que van a ti, Frasi, que tú son inherentes a, tú, la, a tú la persona. Pues vamos a tú llamada? Llamada? ¿Buenos días. a muchas de buenos esas tías. Buenos, sí, buenos días. Y no te con nada. Muy bien, bien, gracias, bien gracias. gracias. Quiero hacer una pregunta: ¿qué ha pasado con Tony Brando García, el muchacho de la universidad que tuvo eh, problemas de salud, que hicieron el telemaratón? No, no manejamos. No, no hemos tenido no. información. No, no, no, no, no tenemos conocimiento. Si sí, tiene alguna información, nosotros lo averiguaremos. Muchas ah, gracias bueno, por su sí, llamada. Nos humed comunicaremos humed. con este visto, tal nada. de noticias sí. para darle una información. <ríe> para ver. Muy amable. Con eso El derecho es respeto, el derecho a si a pero también hay gente que no puede tocarse ni siquiera con el pétalo de una flor. Claro. Entonces, sí. Sí, sí. Eh, sí, Entonces el, okay. con respecto a, a, la, a lo que es la expresión y difusión del pensamiento ciertamente que hay un límite claro que esos límites son los que se le imponen a las personas para la convivencia pacífica en la sociedad ahora un funcionario y el joven de forma eh, indignada dice le dice que de ese dinero que tú tienes bríndanos hasta dónde pudo generar una reacción donde la autoridad le impusiera un límite a su libertad. No, eso es un exceso. Buenos Entonces, días. Es un exceso. Ay, pero, sí, pero, sí. Mañana, Son adelante. todos profesionales. No nos hagan eh, quedar mal aquí en la provincia de Duarte. Hab hablando con relación a Yayan, con dignidad de que honor... Una persona que era de chancleta, siendo profesor, y que tiene 2.800 millones, ¿eh? ¿cuál honor debe tener? Yo estoy tener de acuerdo con sector? usted, yo estoy Gracias de acuerdo con usted, amable, ahora están las vías correspondientes para hacer ese reclamo. Eh, eh, eh, terminaste, no, Francis. esa con... es una especie de crítica que hizo directamente, ustedes recuerdan la reciente eh, mm. decisión del Tribunal Constitucional, que procuraba ese candidato, ese diputado, Camacho fue que la, mm -hmm. de los que propuso. El artículo 44, que la que los que los que el pueblo no pudiera criticar sí. a los candidatos a los políticos y se declaró inconstitucional y, y se declaró inconstitucional, Ahora es decir, bien. que se abre una nueva brecha y un nuevo orden en la República Dominicana luego de lo que hemos visto Oye. del 6 para acá, que debemos sí de mediar o regular porque eh, tiende a producir incono en la persona que lo recibe. Yo fui regidor, he sido funcionario. Público. Yo quiero que aquí. Sí, pero, para que mí, pero tú no ¿tú quieres. Pero tú, ¿pero tú, tú como no. Pero lo que le dice la gente, todos me los me políticos faltando, son ladrones. Está faltando un asunto, y es que en materia ¿Cuál? administrativa. La presunción de inocencia no existe. Ajá. Bueno, existe pero... la presunción de culpabilidad es el funcionario que tiene que, que debe... demostrar que no. Exacto. Bueno, pero que es que Mira, mire, revela, yo, yo ¿Sí quiero mire. que, ¿Vale? la yo que, que hagan para ¿Eso? en Ucrania, yo quiero que hagan como hicieron en Ucrania con los políticos corruptos. Que lo tiran al zafacón, lo agarran y de cabeza lo meten en un zafacón. Eso es lo que debieran de hacer con los políticos corruptos que se han tragado el presupuesto nacional todos los años, en todos Pienso los gobiernos que hemos tenido, profesor. en todos los gobiernos que hemos tenido, hemos tenido políticos corruptos y político? no han sido sancionados ¿Talario? y por eso esta sociedad dominicana está así, sin esperanza tranquilo, que, todos Fulvio, los, tranquilo. que todos los todos hay de, buenos de días, de este buenos sí. días eh. eso es lo que buenas. pasa buen día buenos días ¿A lo ¿A escuchamos mira, estoy llamando a ti, respecto a las a lo que hablaba el general Bertal, a Camacho, sí. el Ajá. muchacho. Ajá. Mira, me está pasando con eso. En este país, lo que pasa es lo siguiente: que aquí los funcionarios se creen que son, son dioses. Exactamente. Y que ellos tienen el derecho de su momento de mundo preso. Sí, eso es correcto. Dile a Yayán que está que busquen el video, donde a 30 en, en el estadio, lo abuchearon, al presidente lo abuchearon, dijeron que esto. Y uh -huh. no me da la comisión. Al presidente finance, Trump, es sí, verdad. ¿sí? sí, sí. Ah, ah, ah Gracias. Y y no sí, pero nada. una cosa es que a usted lo abuchen, otra cosa es por ejemplo que a usted le digan ladrón o le digan corrupto. Yo no sé si ese fue el no, caso no del joven. La... La... Yo no, la... no sé la... si llama. fue porque Miren, como yo no estaba ahí eh... y no hay un video específico de eso. Desde de hace mucho tiempo, en una de las de, Camacho, en una de las asambleas y de las opiniones consultivas que daba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una relatoría, se estableció que las leyes de desacato tenían que ser eliminadas de los cuerpos internos de todos los países sí. miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las leyes de desacato son aquellas leyes que tienen a castigar a las personas y periodistas que eh, infieren algún comentario que pueda atentar la dignidad de un funcionario público. ¿Por qué se hizo eso? Porque la expresión de pensamiento es la piedra fundamental de un sistema democrático. En países como Estados Unidos, la el derecho a la libre expresión de pensamiento suscita por encima de todos los otros derechos porque ellos consideran que la expresión de pensamiento es el fundamento esencial de la libertad cuando la corte, la, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dio esa sentencia, la que Amado hizo referencia había pasado ya más de 20 años de que la convención había recomendado que se despenalizaran los delitos de prensa sobre la base de que eso funciona como una especie de espada que, que, que es una amenaza para la libertad de expresión del periodista que está buscando. Porque oye lo que dice la Corte, la Corte Europea de Derechos Humanos con relación a este tema. Un funcionario no solamente tiene que oír lo que a él le gusta, sino lo que no le gusta. Y la sociedad tiene derecho a enterarse de aquello que los funcionarios no quieren que la sociedad se claro, claro. entonces la condición esencial de la libertad de expresión del pensamiento es una esencia que generalmente prevalece en un lugar público como un estadio, el que te pues, si fuera una cosa, lo único que está en lugar es que si usted se siente ofendido, se y te ponga la acción, no, no se tiene que ir, y te no, ponga o sea, la acción con digna, lo diamante lo tiene pero no da lugar a que haya una represalia por eso. Y claro. hay, hay otro tema, y es el hecho de que in, el otro, otro aspecto que se, se liberó fue el hecho de que los medios. Cuando alguien decía algo en contra de, de alguien, los medios también eran penalizados. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y eso también sí, que se, corre por, ahí, fue por, por el, ese mismo camino en donde el Tribunal claro, ah. Constitucional cuando la sociedad de prensa sí. pidió que se despenalizaran los artículos claro. 44, 45, 46, por, 47. Por de eso la digo. ley de, por un de, de personalidad de la... Pero, mira, de la pena claro, mira lo de que, la que sanción pasó, te lo digo a, a ti ahora como, como penalista. Dentro de esas leyes se llevaron las que, la que establecía la excepción veritativa que es lo que te permite que tú puedas ser liberado si tú pruebas que lo que dice tu es, cliente es, es cierto? Y ahora se lo llevaron con la excepción ¿No de la, no la verdad. Sí. La gente no se ha dado cuenta de eso. Ya tú no puedes interponer esa excepción para defenderte en un tribunal. A raíz sí. de todo esto sabemos que detrás de esta acción y de otros tantos ciudadanos... Hay un fondo que tiene que ver con la indignación, con ese rechazo a muchos políticos y ver el enriquecimiento de muchos de ellos y de esta manera exorbitante eh, como viven su vida en comparación a pocos años atrás, no hay manera posible de que manera honesta, de manera claro, correcta, sí. usted pueda amasar estas grandes cantidades Camacho, de dinero. No es Camacho posible. chancleta samurai, lo que es un intolerante, es. un intolerante. intolerante. Eso es lo que es. Por bueno. Dios. Señores, a Carolina vamos a escucharla porque Fulvio bajó muy duro ahora. Claro, claro. no. no. Carolina, eh, es tu eh, tema. Eh, es difícil de digerir. Como también es difícil de digerir, y lo comentaba cuando no nos hablábamos en principio, y veíamos las declaraciones de Temisto montada como presidente del Comité Político del PLD. Y en ese sentido eh, quiero eh, referirme y escuchar la, la opinión de ustedes y los amigos televidentes que nos escriban por WhatsApp sobre lo que viene o lo que le depara en el futuro a mediano plazo al PLD con miras a las elecciones del 2020 tenemos un PLD eh, ciertamente debilitado me parece eh, debilitado ah, okay. me parece que me parece que quienes hacían algunas afirmaciones que denigraban la imagen del, pre, del expresidente Fernández en lo que tiene que ver con la fuerza o el liderazgo que tenía dentro de ese partido y a nivel nacional si se quiere y quedó demostrado en las primarias pasadas. Ahora vemos la cantidad de diputados, la cantidad de directores de, o los encargados de base de los comités de los diferentes pueblos y toda la gente que se ha ido de ese partido político. Me imagino que la atención y lo que tiene el presidente Medina ahora en las manos es mucho que trabajar, o sea, tiene mucho que hacer para poder lograr que el PLD con miras a las elecciones del 2020 no vaya eh, en picada como va hasta el momento. Una pregunta eh, a los doctos que tenemos aquí. Eh, anunciaron el asunto de, o sea, hicieron una convocatoria es la, es la palabra uh -huh. correcta para el asunto del comité político yo vi que había gente que quería ir al comité. Es que Tenemos la, la, es de... no, no. la imagen. Esa desesperación. Exacto. Ellos convocaron ellos La imagen del comité. Central. No, o sea, no. Me, la imagen un momentito. Eh. Vuelve y ponla, por favor. Eso era cuando tratábamos el tema de la Lidón. Aclara que ni su seguridad ni la del liceo apresaron a fanáticos. Eso en el caso de. Quedó establecido en la imagen del comité. Que fue hecho prisionero después que salió del estadio. Fue en el estadio patrulla de la policía. de la policía. policía que seguramente llamaron ellos. Sí, sí. Claro, eso cae por. Efecto. Volviendo al tema. La imagen eh, del comité, por favor. Sí, me parece como rápido, ¿verdad? Uh -huh. Como mucha. Y todo, y todo macho. ¿eh? Y todo, y todo oh, macho. Sí, ese es otro aspecto que quiero. Sí. Eh, pero si van a entrar en ese, en, en ese debate, fue democrático. Eh. ¿Democrático en qué sentido? Democrático de que fue votando. O sea, no fue, no fue elegido con el dedo. El Comité Central. Ah, que está, sí, ah, no fue elegido cuatro... con el dedo, Yerjan. Y, y, no, mira, pero. había pero sano. Pero sal, no convocaron a nadie, viejo. Sí, estaban ahí. El Comité Central es que se este celebró. Es que está ahí, eh. que se vota. Inocente, es que está ahí. Es que óyeme, no, es que óyeme. óyeme. Pero una pregunta. El no es si ese. habían 409 eh, eh, miembros del Comité Central, ¿por qué no eligieron a a y a quienes representan y a quienes representan es que Yer, no ya el La Antigua central, acusa, que, no que las mujeres no fueron opción de elección dentro del partido y a quienes representan o sea, esos esas 409 no la, personas que esa, estaban ahí es Hay otra cosa que yo no entiendo el hombre que quemó la gorra el que acusaba el <ríe> acusaba a ese partido que de los de, de los niveles más altos de corrupción por Dios mira obligada a coger mujeres pero eso no es democracia, señor. ¿Cómo, cómo? No, obligado. eso no es una democracia. Obligado, okay. eso, o sea, obligado de coger mujeres. Tiene que haber mujeres en el paquete. Si <risas> sí, no, no la eligieron fue porque... Equilibrio de género. No, pero también eh, no. No, es una democracia el equilibrio de género. Tienen que revisarse a la mujer de por qué no Te Para voy a hacer una de pregunta. De los 409 mil... ¿Usted que no es obligado a coger mujeres. No, no obligado. Y yo creo que eso de ser una alemia, una imposición ¿no? que es ilegal. Sí, lo de la cuota es de un abasto femenina y de la juventud es ilegal. Pero tú estás seguro de eso, Yella. Déjame Porque no es obligado coge mujeres. No, no es Es la forma en que él lo hace. no es obligado a coger mujeres. No, no Mi amor, no eh, mira, sabemos... Eh, a través de la historia y nuestro país, sí, te está metiendo en no, no sí, problemas. No eh, a través de, de, de la historia, lo que ha imperado con el tema del machismo, que las mujeres se han dejado de lado. Y ciertamente no estoy de acuerdo con la cuota, porque creo que la iniciativa sí. propia ah, es una manera de, de decir, ok, yo te voy a dar un 40%, porque tú tienes que estar ahí. No, sí. no se trata de eso, pero es un avance. Sí. Porque ciertamente, de alguna forma, pues tal vez incentiva ya a los partidos que a veces lo usan y hasta de relleno, pero se va calando y se van eh, haciendo o fijando eh, asumiendo posiciones o roles que antes no lo tenía y que todavía eh, falta muchísimo por hacer. Y la pregunta que le hago a mi querido Yerjan, él dice: ¿Fue Ay. democrático? Habían 409, ¿pero a quiénes representan esos 409? Pero que qué importa, pero no es obligatorio. Pero, ¿Pero qué es ahí? Estoy dando pero la que esa es la democracia. No es obligatorio señores. ser miembro del Comité Central para ser miembro del Comité Central. Pero el Comité político. Central que votó. Si tú vas a, a, a, a unas elecciones y la, y la, y la mayoría, responda quien responda, votó por una o por otro. Ya, esa es la democracia, es que, lamentablemente. Es que tú no estás entendiendo. Había 400... Que podido no, haber hecho una convocatoria para que cada del... quien aspirara, porque todo el mundo es tenía ese, derecho es a aspirar. propusieron ahí. Fueron 51 candidatos que se propusieron. Y salieron, y salieron esos 8. no ellos mismos, el Comité Central. Pues ahí ya entonces propuso? se está dando. Yo quiero que no, me aclare, si es obligatorio ser miembro del Comité Central primero para luego ser miembro del Comité A Político. A esa parte no, no A no, eso es lo no, que te no estoy diciendo desde de... que comenzamos con Pero el comentario. Pero sí. no, en... sí. no, señor. En no ese es sentido. En ese sentido. Entonces, al no ser obligatorio, debieron haber hecho una convocatoria abierta para que cada quien aspirara al Comité Político. Pero Mira, ¿de, de, de dónde? Ya, ya. De... de, de, de, de del partido alguien que conozca caso. los estatutos del PLD que nos llamen por yo favor, tengo nos entendido diga que si no hay que ser miembro del de comité central para, yo entiendo el que sí. en principio sí. Fue. cuando se han dado caso lo que han hecho es que han incorporado funcionarios pero provisionalmente en ese sentido y el planteamiento del tema y la conformación del comité político la pregunta es cuál es la dirección eh, a encaminar dentro del partido de la liberación dominicana con miras a las elecciones del 2020 un comité político que es quien dirige si se quiere, si se quiere no es quien dirige todo lo que eh, por supuesto en la, en la dirección claro. de Leónel Fernández cuántas ¿Cuánta ¿cuánta pues mujeres sí, no, en la perdón, fuerza del perdón, pueblo de Danilo va a la dirección de Danilo Medina pero este, cuántas vos... mujeres Carolina lo que dice llega cuántas mujeres en el Farpo no, no en la fuerza del pueblo tú lo has visto de, mi amor no, no estamos hablando en este tema o sea okay lo, lo tocamos ¿Qué? así de manera eh, por, por en esta, encima no, una Margenciado. Margenciado. Carolina ya ya, ah, ¿Qué es lo que te ha Don Carolina? No, no. Él me boicoteando aquí. No, lo que quiero plantear acá es que ¿cuál es la dirección del PLD con caras a las elecciones del 2020? La conformación de un nuevo comité político que ciertamente quien dirige esto la es el presidente... Es, a, a Gonzalo, a que sea presidente. ¿Pero de qué forma? O sea, ¿de qué manera? De manera con un PLD... De que haga falta, estructurando. Cuando llegamos aquí, hablamos se van a buscar 800 millones de pesos prestados. ¿para qué, Fulvio? Con un PLD ahora, claramente debilitado... Pero para el tema de... que no eso es para la campaña Yo dije que es para la era eso es para la campaña mira tenemos e. una llamadita buenos ¿Hay una días. llamada adelante sí, buen día. buenos días eh, adelante lo quieren se está yendo tan mal va. No sé es se, está, se está escuchando mal joven no pero no no es aquí problema de sí. nosotros va, vamos a ver si se está escuchando mal Así ha estado la, mm -hmm. la mañana entera, Yenya. Eh, que... Está lloviendo. Ah, también. Eh, bueno, ¿me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Eh, eh, decía sobre el tema que ustedes están debatiendo sobre la escogencia de los miembros del comité político del PLD Ajá, okay. hay que aclarar que sí es necesario los estatutos plantean que sí debe ser el miembro del comité, de comité central Del central, comité, okay. comité político del PLD claro. Entonces, lo malo no es que se hayan cogido esa persona, lo malo es lo que se ha convertido el partido de la liberación dominicana claro. yo soy miembro del PLD que aún no he renunciado te vota qué ya lo dijo. Ha el PLD? una compañía por acciones a nombre de, del equipo de Amigo Medina. Gracias, lo que Gracias por su llamada. Por Entonces su lo llamada. que te decía, sí. Amado, es que hay ocasiones en que funcionarios lo incorporan al comité político, pero de manera oh, provisional sí. exactamente. O sea, Y, y, y a, a la elección de esa cantidad de personas para eh, de, para ir a esos comicios internos, para pertenecer al comité político, ¿quiénes los eligen? ¿Cuántos son los del comité central? ¿Son dos mil y tanto, veinte no. mil? ¿Cuántos son? Son, quino, son 529 miembros. De, sí, sí. de los cuales había, ayer habían eh, 409 presentes. Entonces, ¿quiénes ya dicen por, de esos 409 vamos a hacer va a ser Temístocle, va a ser Alexis, que se eh, y así sucesivamente. Pero lo que quiero es decir acá es la decisión Por ese es el, central, es, de Temito, pero pero ese es el centralismo democrático, eso es lo que establece. Que las minorías se someten Ay, a la ya, decisión ya, de pero, la mayoría. Pero dígame si cosa, no es así. Pero mi amor, tú sabes que no detrás no de eso mi? hay otro fondo. Por, por Dios, ¿qué no es lo que queremos decir provino? acá? Pero yo te lo estoy diciendo. No, pues yo no entiendo. Pero yo lo, tú, no. Y la mayoría una cosa. no lo así, no lo va a entender. No, yo sé que tal vez Vamos tú a quieres vender una imagen de que sí, de que hay una manera correcta de que se hacen las cosas en el PLD, por Dios, así no, no, no que les Eso monta. es lo que establece el centralismo sí, democrático. Sí, no sé. sí, sabemos que eso es lo que pasa en el PLD. Tú escuchaste lo que dijo ese amigo televidente que pertenece al PLD. Y así como se sienten mucho. O sea, lo que queremos decir acá, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el presidente Medina, el partido de la liberación de Medina, con este partido claramente debilitado, que ha perdido fuerza, se le han ido muchos eh, funcionarios de, de alto nivel, una cantidad de diputados que va a formar un bloque de frente para todas las iniciativas eh, que se vayan a tomar y que vayan a ser aprobadas en esas cámaras legislativas. Vamos, estamos en el mes de octubre, dos, vamos a decir dos meses para este año. Para enero, ¿cómo serán las políticas en República Dominicana en lo que tiene que ver con esas cámaras legislativas? ¿Cómo será la aprobación de ese presupuesto para el 2020? Decía uno, un diputado leonelista, ahora es que nosotros vamos a hacer la verdadera oposición, aclarando que antes no hacían nada y que todo lo aprobaban así de manera eh, sin pensar en los intereses ciudadanos, sino de lo sí, que dijera el partido. Con mayoría simple. Pero, pero es mucho más difícil. Es mucho más difícil, claro. el fulvio Estamos hablando de una cantidad de gente, ayer se le fueron 27, más lo que se continuarán yendo Ante todo esto Estamos en febrero Elecciones municipales ¿Tenemos? Congres eh, las congresuales, no, solamente la Municipales, para mayo, mayo Las elecciones presidenciales el partido de gobierno con todos los recursos y cómo está eh, la ciudadanía ahora con todo lo que pasó en las primarias, ese derroche de dinero, esa desigualdad en la distribución de los recursos para poder competir los partidos, pero aún teniendo toda esta cantidad de dinero y de recursos que tiene el, el gobierno propiamente, pero con dos fuerzas con las que tendrá que ir de frente, ¿podrá ganar el PLD? ¿Podrá ganar eh, Danilo Medina y Gonzalo Castillo? ¿Están preparados ellos para lo que viene? ¿Harán todo lo que sea necesario para el continuismo del danilismo? Estas son algunas de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos con caras a las elecciones del 2020. Bien, señores, y gracias a Carolina Medina por las, eh, las opiniones, las informaciones, los comentarios que acaba de hacernos alrededor del tema.